Hola. Algunos de los motivos por los que los aguacates son buenos para la salud mental son Contienen omega-3, un ácido graso esencial que mejora la circulación sanguínea, la capacidad de memoria y la concentración, y que previene la depresión y la ansiedad. Aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que protegen las células cerebrales del estrés oxidativo, la inflamación y el envejecimiento, y que regulan el funcionamiento de los neurotransmisores. Son ricos en grasas monoinsaturadas que ayudan a mantener los niveles de colesterol y triglicéridos en el rango saludable y que favorecen la salud cardiovascular y cerebral. Benefician la salud visual al contener luteína y zeaxantina, dos pigmentos que protegen la retina y el nervio óptico y que están relacionados con una mejor función cognitiva. Espero que esta información les sea de utilidad. Apóyeme con un comentario. Muchas gracias.